Son, ¿Ah, sí? son un montón Sí, sí, hay kits y más skill Hostia, ya no más... Uh, necesito, escuchas? necesito correr ¿Escuchas en el juego? Sí Pero, Joder. Lo escucho, pero en plan, tampoco... Pero tampoco si pasan ¿Ahí lo escuchas? Ya no, ya no, ya no Hostia, ya tengo un franco tío. <ríe> me he cargado, me, me he cargado a dos y me han dejado a 53, y Nada más española. Se lo me gusta de o sea, este mapa, que nada más española. Sí, sí, estamos en ti, mejor. Aquí un poco. Hey, ¿Qué pasa, compañero? Nada más, ¿Quieres alguna mira? mira ya me no sobran. Puedo. Ya, sí, Uf. va mucho para allá. Me tocaba uno que es leva, pero no lo mataba. Me las balas. <ríe> <ríe> ¿Qué está dentro no? lo creo Me ha hecho... ¿no? Sí, si, que sí. Oh, no sé. Mira, sí, me <ríe> Me marqué un... mal. Oh, a dos de vida me ha dejado. Qué cabrón. <risa> es que cabrón. Hostia, de aquí. mucha suerte, eh. Yo aquí con. Joder. Con la vida. No me ha ah, pego. Pues. Cojo <risa> ¿Tú quieres un eco? Haz ah, un eco. Sí, yo tengo una eco. Uy, me voy a llevar la El eco. Aquí TM200 es una eco. m 200 Voy a ponerle aquí el nombre del arma real, ¿sabes? No, el, la.. Este lo han puesto en M4, o ¿sabes? A la. A la maple. Pero va cargadita la maple eh. Sí, sí, sí, sí, vamos. De va perfecta. Y aún se le puede poner más pequeña la mira, eh. ¿El qué? Que aún se le puede. Ah, vale, que tiene láser también. Vale. Sí, sí, sí. Hostia, que hay uno abajo. Ah, sí, es verdad. Bueno, y nos vamos a cargar aquí a, to a todos, ¿no? ¿Mm? Quedan. No le <ríe> Quedan. Dos. Escucha, tíos, en la granja, eh. No. Mía, eh, mira. Mira dónde estoy. <ríe> aquí no me ven, eh. Este sitio es el sitio más de todos, eh. Pide el arma un poco ¿Eh? porque es más clarita Bueno, pues hago así Me meto sin arma oh. A ver, voy a ponerme con el tronco. Ah, el... ya veo un pavo ¿Dónde? En el hidro. Ah, aquí hay un aquí hay Aquí hay, hay que no hay ¿Cómo? ¿He caído? No sé, creo que no, no, es, es en Nisi en no sé, es que no veo ni la bala No sé por qué Mira, está en el árbol de... No, está en el arbusto Me ha dado eh, eh, claro, claro. No lo veo Está en el arbusto Eh, que me matado. No lo veo Eh, arbusto Tío, porque es zoom por 16, tío Un zoom por 8 ahí Ah, vale, creo que no hay caída He dado oh Me ha matado, qué falso, tú Voy, voy a por ahí, voy a por él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, no sé, al lado de un árbol, pero... Le daba el cuerpo Qué falso, tío, yo estaba detrás de la pared Ahora lo veo La arbal, como sea la matamores, la arbal Como sea la matamores, la, la, mata la... ¡Oh! La matamores Sí, hombre, matamores, para jugar aquí sí. eso, es sí. una, eso es una guarrada, tío eso, eso está todo bien, eh. La mató a chaval, como mata. Hostia. ¿Qué arma es esa, tío? Una ¿No vez me está disparando. Pues tú, la semana que viene me meto 35 euros en el turno ¿35 euros? Sí, me voy a pillar eh, una máscara mythical, una camiseta mythical, un ¿Por qué quieres tantas mythical? <risa> Me encanta el medio. Me pillé eso en la cuenta, pero como me dañaron, pues lo perdí. Me he reventado. Y algunas armas me pillaré, pero no, no mitical. Ah, se maté otra vez. Es que claro, yo lo que hago. Mi madre me da un euro 20 todos los días para el almuerzo y yo me lo guardo. <risa> <risa> bueno, una forma de ahorrar. Algún día me gasto 80 céntimos, pero... Me no ha ¿eh? Ay, Y sí. Oh, hp ¿sabes? Pues HP el suficiente como para haber sobrevivido, nena. <risa> ¿Cuál era el kit de la Matamore? La Asval. As me cago en la puta. Oye, no, pues no me, me da tiempo, secundaria, eh. secundaria, pero bueno. Buah, voy a morir. Uh. Buah, es que como revienta la uh. Asval. ¡Oh, no! Me he cargado uno nada más. <risa> Mi puta mierda. Hay un no tapa por aquí cantando ella. ¿Qué, co ¿Qué cojones, ellos? Me, me va a petar el oído ¿Qué coño es esto, tío? El FT, de ellos Este hombre está flipado Calpapa, le estás escuchando, tío? Calpapa ¡Dios mío! ¿Estás escuchando el hombre este? Sí, sí, sí. Estoy perdiendo. Dios mío, Piquearlo, ¿cómo se llama, tío? Tío, la... Like. ¿Cómo te va todo el mundo? Yo, yo, me da pereza yo, kick por favor Este hombre está flipadísimo, Dios mío Me duele la oreja derecha que flipas Romania, joder, mucho respeto aquí, tío, te voy a poner un menos respeto si puedo y yo, y yo, y yo, y yo, qué hombre más pesado, ellos te lo juro, te voy a poner un menos rispe, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Yo porque no puedo escribirle, menos rispe. Vamos a escribir, salir a polla ya, ya. Ah, ya está, ya está, ya está, ya está, sí, ya ha hecho para, hecho para este hombre. Calincar es mano. Eurovisión? ¿Cómo? El... No sé. Yo, Tío, la ¿qué vez que me matas, ¿eh? ¡No! Bueno, campeón. Con la Sabertude, ¿eh? Sí, tío, es que el Sabertude es el arma más cheta del juego, ellos. ¿eh? Como revienta la mierda esta. Me esconde aquí un momento. Barra Max Skills. Por favor, uff, gracias. A ver, eh. Eso en vez de ahí tiene una mapa, ¿verdad? Aquí hay uno con una auge. Hombre, el auge no está mal, eh. Mm, está bien. ¿Como arma que es? No está mal. Ellos se están reventando aquí y yo, yo no, ¿sabes? Mucho coraje, ¿dónde estáis? Cabrones, hostia, uno con una eco. Encuentro la tierra. Mm, bueno. ¿Cómo cuatro nada más? Se que me mata el último. estoy <risa> venía a la zona. ¿Dónde se cierra? ¿Dónde va? Se cierra. ¡Oh! Uh, aquí tengo uno. Compa. No más, Pel, uh, bastantes cosas, eh. No, Cómete Se la guarró ahí, está arriba. Míralo. ¿Estás sin sonido o algo y yo? Me matan de sin copia de eso, yo que sé, no. sea, pues, ¿sabes de dónde yo escuché que el un salió de un servidor del Roblox? ¿Que salió de un servidor de qué? Del Roblox, no, escuché yo en un vídeo. Mm, no. no lo creo para nada, ¿eh? ah. Hombre, en verdad el personaje es partido, pero. Psh, bueno, vamos. Y si es como el, el, si es del Roblox, eh, se han follado al Roblox. Yo el Roblox una vez y me un <ríe> si, esto, si esto es como una copia del Roblox, se han follado al Roblox. <ríe> un túnel se ha follado al Roblox. Oye, ¿dónde está? Sí, ¿dónde está la gente? Y es que están todos con yo me están poniendo nervioso ellos, me voy a poner a mapelito también. Luego me matan con Vapel y me, me pico. ¿Tú, tú, tú, tú? tú Que me ha matado a través del arbusto? ¿Que ¿Eh? ¿Dónde está? No sé. A ver, lo veo. ¿Pero qué me está pasando? ¿Que aún no me. Man... Man... Murió. ¿Es el que me ha matado a mí antes? No, ese es era el que estaba insultando antes. Estoy haciendo cosas extrañas. ¿Dónde están ¿Los, los giris que quedan y yo? Todo. Me cago la puta, ellos. ¿Es un team? Sí, es un team. Creo que es un team. Sí, es un team. Me da a mí. Me da la ligera sensación. Vale, lo veo. Sí, son un puto team. Voy a intentar cargar por separado. A ver si puedo. Seguro que suben allí arriba. Me no, ¿No han visto. No fuera el compa, vale, a ver compa con la MAPEL. El compa con la MAPEL. Tuviste hace años o un año o algo así, un video de un, del padre de un niño que le a la cámara diciendo que le iba a donar el corazón o no sé qué a su hijo. ¿Por qué? Llorando. ¿Cómo? ¿Qué ¿Cómo? Suena? No. No lo he escuchado muy bien. Yo, yo lo vi hace tres años y ahora acabo de ver uno que dice la verdad. ¿Y qué pasó? Dice que era una actuación y que muchas empresas españolas... Y de pagado. española ...le, dice, no, le subió su video sin su permiso y por eso la gente se lo creyó. Y que los británicos no, no sé qué, sí que le pidieron permiso y dijeron que era... Que era una actuación, pero los españoles y los americanos no. Wow. <risa> y el el vídeo tiene un millón de visitas, creo. No <risa> lo voy a escuchar en mi vida. El nota este que se va a quedar ahí yo también, ¿sabes? A mí me da igual. Aunque si no le puedo, le puedo, le puedo ir por aquí. Tío, es que está ahí detrás de ese, de ese coche. Yo. A ver si puedo moverme de una forma en la cual. No me vea. Eh. Ah, no has visto. Oh. ¿Quién? Un pavo, un youtuber de. De 57.000 suscriptores tiene 8.000 horas en el Team Fortress 2. 8.000 putas horas, tú. Tira, tira el árbol, eh, compañero. ¿Y yo el árbol ese que pasa? Que ¿Es más de acero o qué? lo tirado Está el mierda seca ahí ¡Hombrete! ¡Hostia, qué pesado! ¡GG, hijo! ¡GG! ¿Para aquí? No hay nadie conmigo ¿Qué Se expone en la granja sí. ¿Pero por qué la peña se queda quieta? No entiendo. No sé, ellos estarán... Es que son unos kicos. ellos... Se pone entre una casa quieta. No le da tiempo a ponerse los attachments, tío. Porque ha ganado es, la no? partida anterior. Es comprensivo. Yo, como buena persona, cosa que no hacen conmigo, les dejo que, que se pongan las cosas. Yo lo que hago es si que veo a alguien en survival o algo, sin armas, digo Corre te mato, corre te mato, corre te mato Y cuando está a punto de escaparse se le mato Yo directamente coge y le digo, toma, ¿quieres el arma para ti? Lo bueno de la AU es que no tiene casi retroceso y en primera está súper bien ¡Qué perra! ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se ha escapado? Se va a morir, se va a morir te veo, creo sí, eres tú. Pues tienes una Me ves? ahí O sea, sí Sí, sí Bien, mythicals. Venle por la espalda, venle por la espalda ¿Está arriba o...? No, está, está abajo ¿Está en la azul o en la amarilla? Está en la en la azul. No, lo veo otra vez, me lo veo otra vez ah, casi me lo veo. Este hombre, qué pesado ¿Queda uno más Está aquí ¿Dónde? ¿Allí arriba? De verdad está arriba, está arriba... Eh, ¡No, espérate, espérate! ¡Ha tapado! ¡Ha tapado la puerta, tú! Lo veo ¡Qué mata. Anda, lo mata otra vez! <risa> <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo estaba viendo el, el, la cabecita Ata, No va a ponerle nada ¡Qué suerte tenía ¡Qué suerte he tenido! M4 a 1 creo que era, ¿no? Sí. Buah. Esto lo han dicho para que gane la partida. Y un Greenlee. Y un Military Drum. Uff. Uff. Esto mejora por momentos, ¿eh? Esto mejora cada vez más por momentos. Si me das otro Drum, ya... Okay, no caigamos. No va a caer... Esa suerte, pero bueno. Tengo esto y tengo esto. ¿Qué más quiero? Uno con un timber por ahí. También. Bueno. Voy a ver si los encuentro. A ver, ¿dónde están? Esta gente. ¿Qué han ya solo? ¡Me cago en todo ello! ¿Qué haces tío? Vienes aquí a... De cabeza Te ha flipado un poco a la gente no veo a nadie ¿eh? pero ni moviéndose ni nada me acaba la zona ah, acaba para acá tío y hoy viniéndome como un poco tonto me va a empezar a disparar por la espalda me voy a cabrear sigue para no cabrearme me voy a dar un poco la vuelta Allí se están disparando Están lejos Se están disparando lejos Así que Me meto aquí atrás No se lo espera nadie Bueno Esto lo puedo tripear, ¿no? Tío, ¿cómo le pones esa mira a la Kalinkar, por favor? De esta mira, aunque sea que sea, vaya Tío me Están metiendo por ahí yo quiero saber dónde están me hace, me hace la guarra de... De meterme aquí tío, Si es que se están disparando allí, tío Me estoy poniendo nervioso Quiero PVP Bueno, quiero cargar los dos que quedan aquí haciendo ninguna táctica guarra ni nada voy a, ir a por los dos no, en este juego no hay tácticas guarra se no hombre no quien queda mira lo veo Jeje. Ups. Has tenido mala suerte, ¿sabes? Tengo un Grizzly, cinco balas, Pff, muy fácil. Voy a una última, ¿eh? Da igual como salga, si... Si muero a la primera, pues bueno, he muerto a la primera. No he podido hacer nada, pero bueno, así... Así se va a quedar. Así que tampoco me apetece estar aquí mucho más tiempo. Nada, yo espero que os haya gustado el vídeo, si aquí unas arenitas con... Eh, con calpapa y... bueno pues han estado bien estas últimas un poquito solo pero no pasa nada se ha tenido que ir pero bueno eh, yo espero que os haya gustado vamos a intentar eh, bueno ahora mismo estos días tengo muy cerca unos exámenes por lo tanto pues no puedo jugar demasiado y os traigo pues eso partiditas y cosas así no demasiado curradas pero bueno ya dentro de poco os traeré os traeré cosas más curradas tanto en este canal como en el canal de es de Downtown España también traeré algunas cositas ahí que estoy preparando ahí algunas cosas junto a Calpava que pueden estar interesantes así que nada yo espero que os haya gustado el vídeo si queréis más vídeos de Unturnets, ya sabéis dale like y yo os lo traeré así que nada los chicos de este capítulo les gustado y adiós